Photoshop ya lleva 30 años en el mercado, siendo el programa líder en cuanto a retoque y manipulación de fotografía digital. En este video estaremos viendo cuáles fueron las novedades más impactantes de esta última versión. Este video forma parte de un curso que estoy preparando que lo voy a lanzar para febrero sobre Photoshop CC 2020 y sus cuatro dimensiones. Dimensión de diseño gráfico, fotografía, edición de video y... se me olvidó la otra rayos diseño gráfico, fotografía ah, ilustración digital ilustración digital espero que te guste el video y recuerda escribir en los comentarios cuál fue la novedad que más te gustó y que no se te olvide de suscribirte a nuestro canal ya que siempre subimos contenido de valor para ti photoshop cc 2020 trae novedades interesantes en comparación con su versión anterior la versión 2019 y en este video estaremos viendo algunas cuantas de entrada tenemos que el panel propiedades ha tenido cambios circunstanciales por ejemplo cuando no tenemos ninguna capa seleccionada nosotros podemos ver ahora en el panel propiedades precisamente propiedades vinculadas con lo que es el documento desde las especificaciones de ancho y altura del lienzo aquí también yo puedo cambiar su orientación si gusto puedo recortar todo eso bien interesante información que no podíamos verlo antes también nosotros podemos de aquí lo que es aplicar lo que es reglas cuadrículas guías e incluso podemos aplicar una que otra acción rápida como ven en pantalla. Pero además también dependiendo um, si tenemos diferentes tipos de capas seleccionadas. Pues se nos va a presentar propiedades que antes no existían. Por ejemplo si nosotros tenemos este documento activo y le damos un clic aquí. Le damos a quitar el candadito para que vean pero ahora vamos a ver propiedades como eliminar fondo o seleccionar sujeto estas propiedades no aparecían antes entonces si yo le doy un clic acá automáticamente photoshop intenta de seleccionar el sujeto protagónico que en este caso es el plato y lo ven excelente así como también eliminar el fondo entonces quitaría este fondo de acá importante destacar que Debe de estar la capa sin protección de candado. Bien, con respecto también a lo que es a los textos. Si yo por ejemplo tengo un texto aquí activo. Vemos que ahora en las propiedades aparecen más propiedades orientadas a los textos como lo vemos aquí. Propiedades que en versiones anteriores no estaban disponibles. Otra novedad que tiene esta versión es lo que es la forma de seleccionar objetos, vamos a quitarle estas líneas guías y en versiones anteriores cuando te tenía un, una capa seleccionada en este caso la capa 1 y teníamos activa por ejemplo la herramienta de selección rápida o la varita pues aparecía en sus propiedades lo que es la opción seleccionar sujeto que automáticamente le damos un clic y hace una selección previa que en muchos casos se recomienda mejorarla a través de máscara o refinamiento de los bordes ahí lo ven sin embargo en este caso yo necesito seleccionar un solo elemento. entonces aquí tenemos una nueva herramienta esta es una de las novedades de photoshop cc 2020 y es la herramienta seleccionar objeto o herramienta selección de objetos que cuando te la tiene activa selecciona un sujeto en este caso este suelto y automáticamente photoshop lo que es ahora es seleccionarme específicamente esto y dependiendo la configuración el uso que ustedes Vamos a pisar control D para quitar la selección o selección de seleccionar. Por ejemplo, si yo intento ahora seleccionar esto acá. Vamos a ver. Ahí está. Intento seleccionarme esa parte. También si yo, por ejemplo, uso en sus propiedades la opción añadir selección. Pues entonces yo lo que voy a hacer es, a medida que yo vaya haciendo este proceso, pues me va a ir. Añadiendo selección, recuerden que en caso no me va a crear una selección perfecta, como creo que aquí, entonces hay que mejorar esto ya usando otras herramientas de selección. En este caso, pudiéramos usar el lazo en la opción menos aquí y hacer esto, y aquí entonces restó selección y así te va mejorando dicha selección por último para terminar esta primera parte de las novedades de photoshop cc 2020 tenemos novedades también en lo que es la herramienta relleno según contenido. vamos a tomar um, otra imagen y vamos a hacer una selección previa como siempre y le damos a edición, relleno según el contenido. Aquí tenemos las nuevas novedades. Que es, eh, de entrada solo estaba esta opción disponible. Pero ahora tenemos dos opciones nuevas que es automático y a medida. ¿Y para qué sirve en esto? Por ejemplo, si aquí no me dio un resultado recomendable. Porque por ejemplo en el modo rectangular lo que hace es, es que toma toma información de toda la fotografía y me lo pone aquí de manera aproximada en automático lo que hace es que automáticamente a través de algoritmos como aquí lo ven photoshop intenta de tomar la textura que más se parezca y la coloca acá y ya en términos ya un poquito más específico tenemos a medida que consiste en usted mismo especificar cuál sería la zona de información que photoshop va a tomar como referencia para colocarlo aquí entonces dependiendo de su situación usted va a variar en este caso en este caso creo que el resultado más recomendable era automático vamos a verlo si sí, ahí está bien entonces ya en la segunda parte estaremos viendo otras novedades que tiene Photoshop 2020, porque esto no termina aquí. Muy bien, en esta parte número 2 estaremos viendo otras novedades de Photoshop en la versión 2020. Photoshop ha tenido cambios en cuanto a la representación de algunos elementos ahora lo que son los degradados formas muestras patrones y estilos se muestran guardados cada uno en carpeta cuando antes no estaban con esta configuración también aquí han habido cambios con respecto a um, algunos textos por ejemplo antes para usted poder colocar algún degradado en este caso usted haya descargado en photoshop que estaba la opción cargar. ahora esto cambió por importar le recuerdo que nosotros podemos descargar cualquiera de estos elementos a través de página web como bruchisi que la ven aquí en pantalla donde podemos descargar brochas patrones pinceles formas etcétera etcétera etcétera y etcétera bien seguimos entonces también con otras novedades en Photoshop CC, ahora tenemos estos elementos también en paneles independientes. Es decir, si yo lo de a ventana, ahora vemos que, por ejemplo, está visible el panel degradado cuando en versiones anteriores no estaba disponible. ¿Y qué ventaja me puede dar esto? Bueno, que ahora yo puedo tener una forma. Vamos a poner una forma. Aquí está suelto y ahora con tan solo darle un clic con tan solo darle un clic se aplica la degradación de interés lo cual es bien interesante porque antes no tenía esa dependencia de dirigirnos específicamente a la herramienta que se encontraba acá y entonces hacer los cambios aquí bien también otras novedades que ha tenido esta versión es el cambio de el icono nuevo como aquí lo ven ahora está representado por un icono de más cuando antes tenía como el dibujo de una página pequeña de una página pequeña también otra novedad que ha tenido esta versión y es que ahora nosotros podemos controlar lo que es el proceso de proporción en photoshop a las capas Siempre, durante toda la vida, nosotros podíamos deformar con control T y escalar de forma proporcionada usando la tecla Shift. Pero en la versión anterior esto se quitó y era un tanto incómodo el proceso. Era cuestión de acostumbrarnos. Pero ahora en esta versión usted tiene la opción de usted controlar esto. Simplemente dándole un clic acá y este proceso se queda guardado. Es decir... Que ahora si yo quiero que esta imagen se escale de forma proporcionada, pues yo tengo que pisar la tecla Shift porque porque yo quité este cotejo para que no hiciera esto de manera proporcionada. Ahora bien, si yo quiero que se haga de forma automatizada, sin pisar Shift, pues le doy un clic. Lo bueno que tiene esto es que si yo cierro el documento y lo vuelvo a abrir, pues esta opción se queda grabada. Es decir, que si usted era de lo que estaba habituado, a usar control t y shift para escalar proporcionalmente pues ahora el problema está solucionado muy bien también tenemos mejora con la herramienta de formal la herramienta de formal y ahora usted puede pisar control t clic derecho de formal y ahora aparecen estas líneas guía que son un tanto parecido a lo que es la herramienta malla de illustrator y que lo que usted hace bueno simplemente con esto usted puede añadir como ahí lo ven guías y tener más control ahora en el proceso de deformación trabajando con las líneas o con las divisiones de cada guía o con los puntos de intersección si yo ahora arrastro aquí miren cómo ahora se controla esta parte específicamente ahí lo ven podemos ver también los controladores podemos ver los puntos y tener ahora mucho más control en las deformaciones usando esta nueva opción también otra novedad que tiene esta versión y tiene que ver con los objetos inteligentes lo que prácticamente es que ahora tú puedes desacoplar las capas que tiene un objeto inteligente por ejemplo tenemos este objeto inteligente si yo le doy doble clic Vemos que en su interior tiene tres capas. Si yo quiero que estas capas formen, formen parte de mi documento, pues simplemente yo le doy clic derecho y elijo la opción convertir en capas y automáticamente se desacopla. O también si tengo visible el panel propiedades, puedo darle donde dice convertir en capas y listo. Ahora vemos que se crea un grupo donde están estos elementos en capas por separado. Otra novedad interesante y es que ahora yo puedo ampliar en una zona específica de mi documento simplemente dándole un clic a la capa acompañada de la tecla alterna, es decir, piso alterna clic y miren cómo ahora yo amplío esta parte. Si quiero ampliar o irme a esta zona, alterna clic y miren cómo se va, lo cual me permite otra forma de desplazarme por mi documento adicional a lo que es el panel de navegador como lo ven en pantalla bien seguimos seguimos seguimos con las novedades vemos mejora también en los procesos de crear un archivo nuevo es decir que se hace mucho más rápido archivo nuevo y vemos cómo hace este proceso mucho más rápido también con respecto a las novedades nosotros podemos ahora centrarnos en un documento cuando tenemos muchos documentos abiertos es decir yo quiero cerrar todos esos documentos me quiero quedar con uno solo le doy archivo y seleccionó cerrar otros y automáticamente photoshop como lo ve ahí cerró todo y me dejó ese documento visible para yo trabajar con él y así incluso me ahorro más memoria RAM en mi computadora también tenemos novedad con respecto a la herramienta de recorte aparece con estos bordes más gruesos que me permite tener más visibilidad en la zona específica de recorte en cuanto al proceso de recorte que yo quiero hacer recuerden que con esta herramienta yo puedo recortar pero también puedo expandir el canvas hay o el lienzo del documento finalmente tenemos novedades con la herramienta pincel ahora con un, un pincel activo vamos a empezar esto yo puedo rotarlo cosa que yo no podía hacer en versiones anteriores simplemente moviéndome Usando las teclas de desplazamiento del teclado, derecha e izquierda específicamente. Espero que te hayan gustado estas novedades, las principales, porque hay más. Y hasta aquí este video tutorial. Dios te bendiga mucho y chao, chao.